Hola, soy señor Muñoz, socio de Professional Partners, una agencia con oficinas en Madrid y aquí en Marbella, desde la que os hablo, y comentaros que estaremos en el próximo Web Congres de Málaga dando un workshop de SEO y estaremos también en las conferencias plenarias. Un saludo y os esperamos.